Creación, riqueza, personas sordas, lengua de señas, gestos, comunicación, expresión, identidad como persona sorda, contacto, lengua de señas, cultura. Nuestra primera lengua como personas sordas es la lengua de señas colombiana. Reconozco los derechos de las personas sordas cuando Respeto y reconozco que la lengua de señas colombiana es la primera lengua de las personas sordas.